Amigos, ¿cómo están? Tuvimos un pequeño percance, se nos fue la luz, ahora hemos restaurado la energía y estamos muy contentos de poder continuar. Mencionábamos acerca de la espiritualidad. Estamos hablando de la espiritualidad como parte de nuestro concepto de autoliderazgo para desarrollar nuestro propósito en la vida. Es decir, que cada uno de nosotros debe preocuparse por el área espiritual. Ya dijimos que para ser espiritual, en primer lugar necesitamos nosotros conocer o aceptar que Dios es el originador de todas las cosas. No es el hecho simple de pertenecer a una religión o formar parte de un grupo religioso para ser espirituales. Algunas personas estábamos mencionando que algunos creen que porque creen en una imagen que apareció en una piedra y la adoran, creen que eso puede ser un acto espiritual. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, que el enemigo intenta, desarrollar conceptos presuntuosos para hacer creer que la gente tiene fe en algo que es verdad. Y no necesariamente porque se aparece una imagen en una planta, en un árbol, en un pedazo de tierra o en una roca. Esa persona tiene la actitud espiritual de poder adorarla porque de esa manera está demostrando a Dios que es una persona espiritual. De ninguna manera. Al contrario. Es un acto contrario a la espiritualidad porque Dios no se manifiesta, dice la escritura, en mamarrachos. No se manifiesta en imágenes. Dios se manifiesta de manera directa a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en el corazón y la mente del ser humano. Es por esta razón que es sumamente importante que nosotros podamos realizar un estudio consciente y al mismo tiempo una disponibilidad a aceptar quién es Dios, o pa, por lo menos a saber quién es Dios, y cuando descubramos qué es él, aceptemos a Dios como nuestro creador. Toda persona que acepte a Dios como su creador estará en el proceso inicial de ser una persona espiritual, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza del creador, y por tanto, si somos hechos a imagen y semejanza del creador, podemos llegar a ser espirituales, en primer lugar, reconociéndolo a él, como nuestro Dios creador, como nuestro sustentador, como el originador del universo y de todo lo que existe. En segundo lugar, es importantísimo para nosotros, si queremos ser espirituales, es acercarnos lo más posible a la verdad. La verdad se manifiesta a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que habla acerca de él. Si bien es cierto, la Biblia no es un compendio de, eh, para demostrarnos quién es Dios, pero la manera como Dios se ha relacionado a través del tiempo, a través de las edades con el hombre, ha demostrado su carácter, ha demostrado su poder, ha demostrado su omnipresencia y omnisapiencia, de tal modo que nosotros en esa relación hombre-creador podemos descubrir qué es Dios, quién es Él y qué propósito tiene para nuestras vidas. El segundo libro que nos habla acerca de Dios y cuál es su propósito para poder conocerlo y aceptarlo como tal es la naturaleza. Si nosotros miramos en los animales, en las aves, en los cuadrúpedos, en las plantas, en la manera como está distribuida la naturaleza, en el ciclo como la naturaleza en esta tierra puede coexistir, nos demuestra claramente que Dios es un Dios maravillosamente creador y que es sumamente creador. Eh, sabio e inteligente más que todas las cosas en el universo este concepto de aprender de Dios nos llevará a que si queremos ser espirituales aprendamos a depender de él como lo hacen los seres creados en la naturaleza nadie ninguno de ellos se preocupa porque la vida tenga o no tenga beneficios Dios atiende a los seres como él sabe hacerlo, con misericordia y justicia. Si nosotros queremos realmente ser espirituales, tenemos que aprender a depender de él, que nuestras decisiones, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones, que nuestras intenciones vayan dirigidas a una consulta con él para poder hacer las cosas de la mejor manera. Todo lo que Dios apruebe, todo lo que Dios intuitivamente te muestre que realmente es el camino correcto, es allí donde tú tienes que eh, eh, buscar la dependencia y esta dependencia te permitirá, te permitirá gozar de bienestar. Como el hijo pródigo cuando se fue de la casa, él no tenía nada, des, eh, desperdició todo lo que tenía. Después él decidió volver a casa, aunque sea como un esclavo, como un siervo, pero con los beneficios dependientes del padre. Ser dependientes de Dios nos hace seres espirituales y ser dependientes de él nos hace ver una verdad que realmente sea demostrable, porque Dios se demuestra a cada uno de nosotros a través de sus sistemas comunicativos, como la palabra de Dios, la Biblia, y también, lo que, por supuesto, como escritura eh, tangible, y por supuesto también la naturaleza. Hay otra manera como Dios se comunica con nosotros, a través de nuestra conciencia. Él nos habla por la obra del Espíritu, por la voz del Espíritu en nuestra mente. Y eso nos permite tomar decisiones, tomar acciones o no tomarlas conforme a su voluntad. Hacer que Dios sea nuestro Dios, creer que Él es nuestro Creador, nos hace seres espirituales. Acercarnos a la verdad de su palabra, orientada por la naturaleza, nos hace seres espirituales. Pero hay algo más que Dios necesita de nosotros. Es que nosotros desarrollemos una capacidad, una habilidad, una fortaleza espiritual. ¿Cómo podemos desarrollar esa fortaleza? Aprendiendo a confiar en que Dios, si así viste a las aves y a las flores, las alimenta a pesar de que ellos no hacen ninguna actividad como nosotros, Dios dice que también a nosotros nos dará eso y abundantemente. La confianza en Dios, la dependencia que mencionamos antes, el conocimiento y la aceptación de que Él es nuestro Creador nos permitirán vivir una vida espiritual realmente firme que sea sostenida en el tiempo. Muchos de nosotros somos volubles, somos como el vaivén, somos como las hojarascas que somos llevados por el viento de la conveniencia hacia donde aparentemente nosotros queremos estar. Muchas veces, por no contrariar con otras personas, nos dejamos llevar de conceptos totalmente espurios, contrarios a la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de él. Que nosotros elijamos ser seres espirituales porque nosotros queremos vivir permanentemente dependientes, pero sobre todo guiados por el Espíritu Santo. Cuando los discípulos estaban despidiéndose de Jesús y vieron que Jesús se les iba de en medio de ellos, ellos preguntaron, Señor, ¿cuándo vendrás otra vez? Y él dijo, no vendré hasta que sucedan tales cosas, pero mientras tanto, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Él estará con cada uno de vosotros hasta que yo venga. Esa promesa del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, haciéndonos Seres dependientes, pero no porque simplemente de hecho somos dependientes, sino porque nosotros elegimos confiar en el Dios creador, nos hace seres espirituales. No es espiritual el que más se arrodilla, no es espiritual el que más ora, no es espiritual el que más, más da diezmos u ofrendas o el que va más tiempos a la iglesia, no es más espiritual aquella persona que dona sus cosas a los demás, es más espiritual aquella persona que se deja en las manos del Espíritu de Dios para que Él haga en Él el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está deseoso de acercarse a los seres espirituales. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, Jesús le dice ante la pregunta de ella, ¿de dónde viene la salvación? Tú eres judío, en Jerusalén está el templo, tenemos que ir al templo, ustedes no nos dejan. ¿De dónde viene la salvación? Le pregunta la samaritana a Jesús. Y Jesús le dice, sabe mujer que la adoración ya no viene de Jerusalén, sino viene del corazón de todos aquellos que quieren acercarse a Dios como seres espirituales. Yo quiero que tú como persona puedas entender el concepto de la espiritualidad desde la perspectiva de la perspectiva de Dios y no del hombre. El hombre puede creer que las acciones buenas que hace por ir a la iglesia, por dar sus, sus ofrendas o hacer obras de caridad, puede desarrollar una vida espiritual. Si bien es cierto, esas son acciones espirituales, estas no son otra cosa más que, o tienen que ser el resultado de una vida espiritual de relación permanente con su creador. Pero esto no es una relación que se da tácitamente, es una rel relación que nosotros elegimos, que nosotros decidimos conscientemente, al margen de lo que piensen los demás, al margen de que si los demás compiten o no compiten con nosotros, cada uno debe ser responsable. ¿Saben por qué? Porque cada responsabilidad que tengamos tiene consecuencias eternas de vida o de muerte eterna. Esto no es un juego. Esto no es que si le gané al vecino o le gané a mi pareja, a mi esposo, a mi esposo, o yo tengo la razón. Esto tiene que que ver con una actitud individual, de conciencia, de reflexión individual, para saber si realmente vivimos una vida espiritual. Cada uno de nosotros puede, si quiere, decirle y responder lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, cuando la Biblia dice, estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré a tu corazón y moraré contigo y cenaré contigo y tú conmigo. Estas palabras son palabras de intimidad individual. Eso es lo que Dios quiere que nosotros establezcamos con él. Una vida espiritual fortalecida, no en lo que creo, no en lo que pienso, no en la capacidad que tengo para poder razonar, sino en la dependencia por elección que yo haya hecho de mi creador. Espero que esta noche te haya quedado muy claro qué es tener una fortaleza espiritual. No te permitirá desesperarte en la crisis, en la tribulación. Cuando las cosas no vayan bien, entenderás que tú dependes de tu Creador porque tú lo elegiste. Y si tú lo elegiste, Él te dará todo lo que te ha prometido. Que esta fortaleza espiritual nos ayude a sobrepasar las, los problemas grandes de la vida. Nos ayuden a confiar de que más adelante Dios tiene un proyecto eterno para cada uno de nosotros. La vida eterna, si creemos en él. Estaba el apóstol Pablo, luego de un terremoto, en la cárcel. Los presos todos estaban allí. El carcelero sabía que si todos los presos se habían ido, él sería sentenciado a muerte. Y tratando de quitarse la vida para no ir a la horca, Pedro, o Pablo, le dice, nosotros estamos aquí, no te quites la vida. Estamos aquí. Entonces, él entendió que estos hombres eran realmente hombres de Dios. Y él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, solo cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dios quiere salvarnos. Por eso nos mandó el Espíritu para que podamos entender cuál es la verdad, cuál es el camino. Jesús es el camino. Vayamos hacia él siempre y pidamos que el Espíritu de Dios nos ayude a alcanzar la salvación en Jesús y no en nuestras obras espirituales. Que el Señor te bendiga esta noche. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque nos enseñas en tu palabra y en la naturaleza que tú eres nuestro creador. Ayúdanos a aprender de ti, pero sobre todo, ayúdanos a elegirte a ti como nuestro Dios. Sabemos que un día... Tú vendrás a llevar a seres espirituales, como le dijiste a la samaritana, que la adoración viene del corazón, no del lugar, no del templo, sino de esa intención de acercarnos a ti por elección, para que tú seas nuestro Dios espiritual y nosotros adoradores espirituales. Te entregamos nuestra vida esta noche y la de mis amigos que escuchan este mensaje, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. En él te lo pedimos todo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te dé una fortaleza espiritual que necesitas para poder, poder cumplir tu propósito en la vida. No olvides que salimos todos los días a las 7 de la noche en Facebook Live. Búscame como Boris Darmon y allí estaremos. Para que tú puedas escuchar la palabra de Dios todos los días en vivo. O si no, también ve a YouTube y busca Boris Darmon Canal. Allí estamos con nuestros mensajes 15 minutos después de presentar la conferencia para que tú puedas, si gustas, compartirlo o escucharlo todas las veces que tú quieras. Una vez más, un abrazo para ustedes. Boris Darmon con ustedes. Mañana nos vemos a las 7 en punto. Chao, chao.